Saludos, soy Israel banger y en esta hora vamos a configurar Excel para que podamos trabajar de forma correcta y sin generarle daños futuros a nuestra vista. Si abrimos Excel por costumbre, eh, eh, trabajamos en Excel de esta forma y a veces nuestra vista se nos cansa y además de ello pues, eh, resultamos con posibles problemas visuales en el transcurso de los años entonces vamos a configurarlo para que trabajemos de forma descansada y sin ningún inconveniente nos vamos a ir aquí a archivo luego nos vamos a ir a opciones y cuando estemos aquí en la cinta eh, general vamos a buscar eh, la opción que dice tema de office aquí está en blanco vamos a, a coger gris oscuro o gris es eh, sí, gris oscuro aquí está Damos clic en aceptar y como pueden ver, automáticamente nos ha cambiado de cel. Si cerramos y lo abrimos nuevamente, miren que nos sale de una forma adecuada. Además de ello, no nos genera ningún cansancio visual y con una interfaz bastante llamativa. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.